Siete señales de que eres una persona fuerte. ¿Qué es una persona fuerte? Una persona fuerte es aquella que se antepone ante la adversidad. Es aquella que, sabiendo lo duro que es la situación, sigue Lucha con todo para seguir adelante y no se deja abrazar por la sensación de desaliento. Antes bien, comprende que en esta vida gana quien no se deja doblegar por un divorcio, por una ruptura, por un adiós, por un trabajo que no se concretó, por un proyecto que no se dio. ¿Eres tú una de estas personas? Si quieres descubrir si eres una persona fuerte, entonces te invito a que veas este video, en donde te muestro siete señales de las personas fuertes. Estoy seguro que te va a encantar. Número 1. Sacas lo positivo de cada situación, cada situación en tu vida es una nueva oportunidad para crecer. Comprendes que fácil no es una opción. Comprendes que ante las peores circunstancias, algo bueno puede surgir. Has comprendido que en la vida nada está escrito y que ante todo, eres una persona que puede confiar en su capacidad de salir adelante. No te adentras en el problema, sino antes bien te centras en las posibilidades. No te entretienes a la sensación de pereza o desánimo, sino antes bien comprendes que esta vida es acerca de ser una persona que ve en los desafíos una nueva forma de pensar, una nueva forma de hacer las cosas. Número 2 Perdonas y continúas te perdonas, perdonas y perdonas a los que en algún momento te fallaron. Comprendes que la vida es acerca de hacer las paces a veces contigo por las decisiones que has tomado. Porque comprendes que cada decisión que has tomado ha sido necesaria y comprendes también que parte de crecer es tomar decisiones que, en principio, no nos resultarán cómodas y que naturalmente sientes que después de todo por muy buena o mala que haya sido una decisión, de todas maneras tenías que decidir. Y eso, eso es lo que te distingue y te hace diferente, porque no te quedas atrapado en los ayeres. Antes bien te propones un mejor futuro hoy, y no te dejas salpicar por los errores del ayer. Antes bien entiendes que eres un ser humano, y como tal estás propenso a fallar, por eso Aprendes a perdonarte y a continuar. Número 3. Aprendes en vez de llorar. Y sí, te costó mucho entender, pero la vida es un espejo que te sonríe solo si lo miras sonriendo. Sabes que todo lo bueno llega. No te preocupa por aquello que se marcha o que se va de tu vida comprendiste que si ciertas cosas se van de tu vida, es porque falta no hacen, porque comprendiste que lo mejor vendrá, porque comprendiste a confiar en ti, y que en vez de entregarte al victimismo, supiste lo que valías, y antes bien, preferiste seguir tus propios pasos, aprender de tus errores, en vez de ocupar ese tiempo en llorar por la leche que se derramó. Número 4. No ves un adiós, ves un nuevo inicio, porque comprendiste que todo tiene un propósito, porque sabes que nada en esta vida pasa sin que ello traiga un nuevo camino, un nuevo sendero. Las piezas clave estarán enfrente de ti, y lo sabes. Y por eso, en vez de ver un adiós, en vez de ver una tragedia, ves alegría ahí donde otros ven el fin. Porque en vez de lamentar la pérdida de alguien, en vez de lamentar la pérdida de algo, te propones emplear eso como tu línea de salida. No buscas sacar del la un cierre del libro, al contrario, ves el adiós como un nuevo libro que se lee y una nueva historia que se escribe. Porque es que no te doblegas ante la sensación de vacío que deja un reto, al contrario, lo ves como un desafío a tus capacidades. Número 5. Lloras. Lloras porque llevas mucho tiempo siendo fuerte. Tratas de mostrarte imbatible ante los demás, ante tus hijos, ante tus padres, ante las personas que te aman. Porque sabes que si tú te quiebras, todo mundo se vendrá abajo. Por eso evitas llorar. Por eso te vas a un lugar alejado y procuras que nadie te vea derramar lágrimas. Porque sabes que no puedes ser vulnerable. A pesar de ello, Ahí sacas todo lo que te aqueja, todo lo que te hace humana y lo que hace que tu alma pida a gritos un respiro. Llorar es una señal que llevas mucho, pero mucho tiempo tratando de ser fuerte y ocultando tus ganas de quebrarte y al no poder hacerlo, porque no quieres que nadie te vea así. Procuras encerrarte en ti misma y tratas con mucho empeño. Y ahínco, que nadie te vea quebrarte, pero al final lloras. No importa lo que ocurra, sigue siendo una mujer modelo, sigue siendo un ejemplo a seguir. Y tus lágrimas no son evidencia de vulnerabilidad, sino de fortaleza. Número 6. Actúas más, hablas menos. Lejos de sentirte aplacada por los retos, buscas tomar decisiones rápidas. Sabes que no puedes esperar a que las cosas empeoren más, entiendes que la vida se trata de actuar lo más rápido posible, porque comprendes que movimiento es vida, porque no importa cuántas veces te caigas, siempre te levantas, porque comprendiste que la vida está lleno de altos y de bajos, porque aprendiste que de ti depende si quedarte estancada o intentarlo una vez más. Las caídas te han causado temor porque has aprendido a no dejar que las adversidades te impidan crecer, porque llegaste a un punto en tu vida en que decidiste ser tú misma. Número 7. Porque luchas por lo que quieres, porque te atreves, porque lo haces hoy, pensando en ti, liberando a ese niño en tu interior atreviéndote a descubrir otros mundos porque entendiste que los límites solo están en tu mente, porque te atreves y no ves para atrás, porque miras más allá, porque te atreves a buscar tu felicidad. Eres una persona fuerte porque no te dejas alandar o abatir por la sensación de dolor que produce el reto. Antes bien comprendes que cuando más duele es cuando más debes continuar, porque comprendes que hay días malos, nublados y hasta tormentas, tormentas que no te detienen, porque sabes lo que vales, y lo mucho que mereces aquello que persigues, buscas y quieres, porque no te dejarás llevar por la cruel sumisión que te arroja los brazos del desánimo o la pereza.